Es un día glorioso. Y os preguntaréis por qué. Es un vídeo, ¿eh? Os preguntaréis por qué. Porque estamos en venidor. Eso primero. Y segundo, y lo más importante, que hoy es mi cumpleaños. Y lo estoy celebrando con estos dos cabrones: bajando la Evolution y la Super Enduro. Ahí lo dejamos. la bajada de evolución Abuela puta uh. ¡Joder! ¡Uf! Uh. Aquí hay que tener cuidado. Esto es lo del barranco, ¿sabes? Me dicen. ¡Uf! Uh. Yo creo no que... Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí aquí sí es pasable pero yo me voy a poner aquí, prefiero no jugármela que es mi cumpleaños tío ¡Oh! cuidadito eh ¿Dónde cabrón, no me sigas ahí está, ahí está O la cubierta que llevamos creo que para nosotros aquí. Uh. Entonces si quieres déjame a mí primero, eh. pasos que pasan y otros que no, tío. Yo aquel no lo he visto, no lo he visto, y vosotros sí. Pues estas es se las de ruedas gordas, todos ¿sabes? la Lo bueno de estas celdas es que tiene mucha arboleda y te da poco el sol. He abocicado. He abocicado. el sí. No. El manillar. Lo único que llevo. Pues ya no sé, pero creo que une, eh, esta con aquella. Eh, tú... Yo esta que no la baja nunca. ¿Sabes tú que se juntan? Creo que sí, no lo sé. No lo sé. Pero la esta que hace es que se juntan, ¿no? Es que no sé si en esta había es un drop tocho, el drop ese del palé. Con la que tú quieras, me da igual. me gusta mucho la rueda esta, Luis. No, ¿No? Que va, la, no agarra. Las bajadas no agarra mucho. Bien, no? A ver dónde va esto? Bien, Operada, a ver, para la vez. Para la vez. No me gusta mucho la rueda, tío. A ver, para pa este terreno. Es el no se la veo que rebala mucho sabes este aquí, no, eh. es el en el terreno este te da igual lo que me gusta es que no se queda tan tan anclado como la otra esta tocas el freno y la colocas en las curvas por si hago fijaos ¿sabes? ver libro las coderas o no Sí. no Ahí bueno no ha llegado lleva radio, ¿verdad? no, no, no ha llegado a caer si sí, es por aquí no lleva a caer, bueno, he caído, pero nada, no es una caída, si un poco... claro, por eso lo llaman la evolución porque vas evolando, venga va, cuando queráis. Los endureitos, bienvenidos Acaba no, a la derecha, a la derecha Sí, porque está por ahí vamos al chamo Pero tenemos que volver a subir, ¿no? Queréis hacerla súper enduro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 Dios chaval A ah, ver ¿es que no lleva gafas no Llevo las lentillas y se me mete el polvo ¿Quieres tío, la más cara? No, que va, que va ¿Eh? ¿Eh? está chulísima Uah, le he tirado los saltos tío ¿Queréis repetir? Yo sí. una otra